Buenas a todos gente, bienvenidos a un nuevo vídeo Vídeo más que especial, hoy en el día de Halloween estoy grabando eh, Como veis está todo así decorado porque está haciendo un streaming especial eh, Si os lo habéis perdido, os recomiendo que lo veáis Porque está bastante guay, aparte de que he visto el concierto de G-Balvin Hemos estado jugando Fortnite Porque es sinceramente mi mayor pesadilla El juego que más odio Y el vídeo de hoy tratará del juego que más amo No sé si sabréis que tengo un vídeo en el que el título está un poco mal puesto Soy un poco cabrón y pongo cómo subir de platino a diamante o algo así No me acuerdo el título cuál es Y realmente es un montaje de cómo yo subí ese rango Ese vídeo tiene muchos comentarios diciéndome, por favor, haz un tutorial Tutorial, este vídeo es una mierda, pones cómo subir y realmente no lo explicas, simplemente es un montaje de las kills. Así que voy a traer una serie al canal de un episodio semanal de cómo subir cada rango, ¿vale? Los consejos que yo voy a dar en esos rangos. Así que bueno, como ya sabréis, el primer episodio será de hierro a bronce, Los rangos más bajos, la gente más mala, por así decirlo. Uy, estés en este rango no significa que seas malo, que no sepas jugar o que no valgas para este juego. Simplemente significa pues que tienes que darle más caña, que es tu primer shooter, que no se te da demasiado bien, pero todo eso se puede mejorar. Y por eso estoy yo aquí. Tranquilo. Estoy aquí para daros un par de consejillos, los consejillos más fáciles de poner, los más fáciles de utilizar y los que aún más van a servir en estos rangos y conforme vayamos subiendo el episodio, cada episodio será más difícil, cada episodio te hará técnicas y tácticas más difíciles y te hará mejores consejos, está claro. O el primer episodio, pues son consejos son consejos muy básicos que cualquier persona puede aplicar, ya seas profesional o no. Pero que normalmente en los rangos bajos no utilizan. Vale, ya estamos en partida. No sé si me veréis bien la cara, lo pongo aquí con la decoración de Halloween, la suadra por ahí tirada. <ríe> consejos que doy a la gente de hierro a bronce y errores más comunes que utiliza esta gente, ¿vale? El primer error que es el más común de todos es el tema de AIMEAR. Como ya sabéis, en mi canal tenéis una guía completa de AIM que traeré una segunda parte bastante extensa y bastante mejorada, pero el error más común es caminar así, mirando al suelo, ¿vale? Esto es un error que utiliza, que le pasa a toda la gente de rangos bajos, de que van así o van así o van así, ¿sabes? Van como en un shooter normal, por ejemplo, decir, yo que sé, Call of Duty o… Fortnite, ¿vale? Que no vas fijando la cabeza allá donde vas a disparar. Eso es un error muy común en estos juegos. Y si veis gente que juega en rangos altos, nunca corren así, nunca corren así, nunca corren así. Siempre corren mirando hacia el lugar donde puede estar la cabeza. ¿Para qué se hace esto? Se hace para aprovechar, aprovechar el pre-fire y la ventaja que te da contra otro jugador. Tenéis que pensar que si vosotros lo hacéis, la mayoría de la gente de vuestro rango no lo estará haciendo. Entonces tendréis la ventaja de esas milésimas o de esos segundos incluso para vosotros darle el headshot. Vale, después del tema de dónde apuntar, el tema de aimear y de matar también consiste en el recoil. El recoil, como, no, como muchos sabréis, es el trayecto que hace la bala. Para rangos bajos, siempre suelo recomendar que utilicéis phantom por el tema de que la vandal requiere mucho aim porque está hecha para dar headshots. Es como la AK del counter, que venga del counter, y la phantom es más bien como la M4. Tiene menos recoil la phantom, balas más rápidas y mata más rápido desde el cuerpo. O sea que, aplicando los dos consejos, Tendríais que coger una Phantom ¿Ok? Y ir siempre apuntando hacia la cabeza ¿Qué tendríais que hacer cuando veis a un enemigo? A, disparar hacia la cabeza e ir bajando ¿Veis? Como veis el recoil se queda en un simple círculo Si yo no hago el recoil Hace una línea hacia arriba Entonces si vosotros estáis apuntando a punto la cabeza Y disparáis hacia arriba Directamente la bala no le va ni a dar. Si bajáis, a lo mejor no le dais en la mocha, pero sí en el cuerpo. Siguiente consejo más que importante de esto de las balas. Si queréis optar por la Vandal o también con Phantom, tener en cuenta que si la tercera o la cuarta bala no la habéis matado, tenéis que intentar resetear el recoil. ¿Cómo hacéis eso? Fue pues muy sencillo. Se resetea el recoil de una manera muy fácil. Imaginaos que vosotros piquéis en esta esquina, veis que falláis las tres primeras balas, simplemente os escondéis y paráis de disparar y otra vez. Eso resetear el recoil, ¿vale? Os pues Que estáis en mis directos, que podéis seguirme, por supuesto. Twitch Ruidos. Eh, veréis que yo nunca juego a recoil. Juego siempre a one-taps y a ráfagas. Eh, yo creo que es lo más óptimo, porque no falláis normalmente balas. ¿Vale? Y es jugar así. No jugar así. Porque como veis, las balas se van a muchos lados, Pero si yo juego así… Como veis, las balas van todas centradas. Siguiente consejo, siguiente cosa que comete el error todo el mundo, sobre todo en rangos bajos, rusear. El tema de rusear. Si estáis en ataque, hay que rusear, está claro, porque tenéis que entrar una bomba. Pero tampoco hay que rosear muy rápido, tener en cuenta que tenéis muchísimas habilidades que gastar, tenéis que utilizarlas, intentar utilizarlas todas para entrar a bomba y dejar alguna para defender bomba Pero este juego no es solo aim, eso es lo bueno que la gente que no tiene muchísimo aim también puede adaptarse al juego y llegar a ser muy buena. O sea que tenéis que conocer a vuestro personaje, intentar usar las habilidades y sobre todo cuando atacáis intentar que la defensa gaste todas las suyas antes de entrar. Imaginaos que estáis contra un Brimstone y una Viper, ¿vale? Si vosotros obligáis a Brimstone y a Viper a tirar sus humos y a tirar sus cortes de rotaciones, como ya podéis ser el veneno o el fuego, cuando vosotros vayáis a rusear la bomba, si lo han gastado todo, no tienen nada con qué pararos. Y son cinco parados, muy fácil de entrar. En tema defensivo tenéis que tener en cuenta de que no hay que rusear una bomba. No, no tenéis que vosotros entrar. Tienen que entrar ellos a vosotros. O sea, no hace falta que vosotros ruséis. Sí que es verdad que puede haber un picker, una persona que intente sacar la primera mocha, una persona que intente llevarse alguna kill en bomba. Vale, pero en rangos bajos es muy difícil porque toda la gente tiene un aim muy bajo normalmente, entonces si tú también tienes el aim bajo, no te la juegues, porque a lo mejor por suerte te matan a ti y ya tienen la ronda hecha. Así que en resumen es eso, intentar no rusear a lo loco, intentar jugar con paciencia, con cabeza, tenéis como dos minutos para planificar vuestra jugada. Y último consejo para la gente de hierro bronce, ¿vale? Os he explicado cómo aimear, que es un error muy común de la gente, mirar para arriba para abajo, no a hacer spray y con la pipa igual O sea, no disparéis como una metralleta No, no, no Tiro a tío ¿vale? Luego os he explicado de que Si estáis defendiendo B, nada más empezar la ronda No vayáis los dos hacia matarlo porque no sirve de nada Y por último voy a explicar el tema posicionamiento Como veis, aquí tenemos un mapa muy majo, ¿vale? Imaginaos que estáis defendiendo Cuando estáis atacando, normalmente tendrían que ir Imaginaos, queréis entrar en B Tendrían que ir 4B y 1 medio o A este persona se le llama el Slurker, creo, o el Lurker o algo así, no sé, Slurker creo Porque es la persona que va slurkeando todo CT para matarlos por la espalda a los defensores ¿Vale? En cuanto vosotros hacéis ruido a B y la gente de A cambia de posicionamiento Esta persona entra A, mueve por B y empieza a cargarse a la gente desde atrás ¿Para qué se hace esto? Para hacer un sándwich, generar un simple sándwich de gente y que esta persona de aquí tenga que estar pendiente de aquí a aquí. Entonces, si mira aquí, pierde la visión de aquí y si mira aquí, pierde la visión de aquí. Puede ser matado en un segundo. En tema defensivo, intentar no ir más de dos personas a una bomba, a no ser que sea un bind en B, ¿vale? Lo puedo entender. Pero de normal, por ejemplo, aquí yo jugaría dos B, uno medio, uno corta de A y uno larga de A. Tal cual así. A lo mejor uno punto aquí, uno corta… Yo suelo jugar eh, uno corta y uno, y uno market, ¿vale? Porque si entran por medio, es que no puedo hacerlo. Imaginaos, si entra medio por aquí el equipo enemigo, está el de Market y el de CT para contrarrestarlos. Y si entran por B, está el de Corta y el de Market. ¿Entendéis? Y si entran por los dos lados, tiene este defendiendo a este o este defendiendo a este. ¿Entendéis? No Es una locura, pero... No quiero meteros mucha información y que os explote la cabeza el primer día. Pero el tema es ese, intentar jugar cómodos, intentar jugar con paciencia, intentar jugar las partidas bien. Eh, no por jugar más rápido o matar más, soy mejores jugadores. Eso lo quiero decir siempre. Por tener más aim, no eres mejor jugador. Por ir primero en la tabla, no eres mejor jugador. O sea, conozco gente que no suele hacerse más de 10 kills, suele quedar el último del equipo y juega mucho mejor que el primero que es de nuestro equipo. Por eso mismo quiero decir que no os enfoquéis en el aim solo, aunque sé que es una parte muy importante, muy bonita de ver, muy divertida de jugar, pero no es la parte más sustancial de este juego, ya que tenéis habilidades, tenéis que defender bombas, tenéis que jugar en equipo. O sea, que tener en cuenta la forma de defender, la forma de atacar como lo que tengo que decir en todos los rangos, este consejo va por todos los rangos mucha comunicación, si jugáis sin micros, si jugáis sin chat de voz, este juego os prometo que no os va a servir de nada, o sea, no vais a mejorar en nada, no vais a llegar a radiante si no tenéis comunicación, o sea que os recomiendo poneros los de hierro, que queréis subir a bronce ya, a partir de hoy, a partir de ahora a hablar con vuestro equipo, a decir calls, las calls, para que no lo sepa supongo que lo sabréis, por ejemplo, escucháis un paso en B, pero no decís están en B, no, decís, escucho una persona en B. vale, Porque si decís están en B, vais a generar que todo el equipo rota hacia B y a lo mejor hay uno en B, el lurker como he dicho antes, y en A están tentando todos. O sea, que tened en cuenta eso, que no tenéis que dar calls falsas o calls raras, porque podéis generar una derrota en el equipo. Así que como no quiero que se extienda más este vídeo, os voy a dar un besazo a todos, os voy a decir que os quiero. Me tiro un pedo, no sé si eso… ¡Otro, otro! ¡Dios! Soy un guarro, lo siento. Y que espero que os guste mi setup de Halloween Os habéis perdido el directo, pero bueno, espero que le deis apoyo a este vídeo Dejéis un like, le deis con amor Y tenemos la semana que viene de bronce a plata Los haré hasta Radiante, hasta inmortal Porque a Radiante no he llegado O sea que yo creo que puedo dar consejos hasta el punto que he llegado que Nada, un saludito y espero que os haya gustado el vídeo